En Perrur es un prototipo que hemos desarrollado en la Universidad de Murcia con el que pretendemos sistematizar en una única plataforma toda la información fundamental que debe ser tomada en consideración en el momento de emprender un negocio en el, en el medio rural. Hemos utilizado una heterogeneidad de fuentes públicas y privadas entre las fuentes públicas, Institutos Nacionales de estadísticas, principalmente el Instituto Nacional de Estadística eh, y el Instituto Aragonés de Estadística, porque hemos utilizado los datos sobre Aragón. También para cuestiones como la climatología, hemos utilizado eh, datos de la Agencia Estatal de Meteorología y luego hemos utilizado fuentes privadas como los datasets tarifarios de los proveedores de, de servicios, de los suministros energéticos, Eddata, dat datos macro y algunas otras fuentes más. Por un lado me ha obligado a sentarme a pensar una idea y desarrollarla sobre el papel y con la suerte de haber pasado a la final me ha me obligado también a su vez a desarrollar un prototipo que presentar a tu jurado. Todo ello a, a, a, le he dedicado muchas horas de trabajo, esfuerzo y sobre todo eh, evaluar las fuentes de datos, sistematizarlas, hacerlo visual. Me ha enriquecido a nivel profesional y también a nivel personal porque ha sido un desafío más que he tenido que superar. Tienen un gran potencial los datos abiertos en el sector agrícola y no están siendo eh, explotados, entonces es una buena oportunidad de negocio para aquellos que quieran dedicarse a reutilizar datos públicos, a los Data Assentive, a los Data Engineers, y quieran dedicarse eh, específicamente a reutilizar datos del sector agrícola, porque no están siendo explotados. Primero me he encontrado con el, con el reto de localizar los datos y, eh, en segundo lugar, con el reto de sistematizarlos, transformarlos. En algunos casos ha sido más sencillo, en otros han requerido transformaciones más elaboradas. Primero, impulsando la creación de esos datos abiertos, es decir, liberando más fuentes de datos abiertos, fomentando una cultura de transparencia y de datos abiertos, y ya una vez que se sienten las bases de esa, tra de esa transformación, el siguiente paso sería la reutilización. Pero primero, antes de reutilizarlos, se requiere que esos datos estén abiertos. Intentaremos conseguir un, una financiación, la suerte, como he comentado ante el tribunal, es que eh, hay muchas líneas de financiación para el desarrollo rural, así que creemos que si presentamos nuestro prototipo ante las administraciones públicas podríamos conseguir perfectamente una financiación.